Venga, muy venga, vamos. El sector hay Sí, no la ve. Oye, bien la ve. Oye, bien y Tomás y Carlos veis ve. también Y ve. Oye, veis bien también Oye, bien aquí está el póster. está más o menos guapo porque es que han seguido los colores que ya había preestablecido y entonces eso ayuda mucho ¿eh? cuando alguien le da por la creatividad pone colores raros a ¿vale? ver eh, atrapado en la consola me ha gustado el nombre lo he visto curioso bueno vamos a ver tenemos las diferentes fases que habéis puesto con una letra clara está eso bien además en un español clarísimo no, sobre todo Lessing, Fall Guys, o sea... Son nombres de videojuegos, Ya, ya, ya, no, está bien, está bien, está bien. bien. Eh, Habéis puesto las calificaciones, las clasificaciones bien, el tiempo está bien. Y me ha gustado, que esto ya lo han repetido otros en otro juego por ahí, que lo he visto yo y no, esto. El poner los objetivos así está muy bien, trabajar y mejorar la condición física, sobre todo, aspectos como la precisión, la velocidad. Bueno. Vale, eh, está bien eh, Cuando pongáis cosas de estas, por favor, especificadlo lo más posible eh, Ellos lo han especificado Luego, en consecución, ganar cada una de las fases del juego para obtener el mayor número de puntos De acuerdo Aunque podríais haber puesto en cada fase en que consistía lo de ganar Pero como hay que hacerlo aquí reducido, en el otro lado Eso aquí vale. Y luego, ser el primero en salir de la consola Para ello deben lograr el mayor número de puntos que se obtendrán venciendo las respectivas fases del juego o sea, bien. el primero que sale es el que gana ¿no? vale pues ahí está bien las clasificaciones la puntuación, está bien pasa a ver han puesto el logo que está bien el logo de la esta y habéis puesto también una especie de Sí, porque hay un caos ahí. En el... Sí, sí, para que se vean de qué son cada dibujito, la leyenda y posición inicial, la fase. De... Solamente eh, una cosa. No está mal que le hubiese puesto también un numerito si este es gráfico 1, gráfico 2, aunque se pueda entender que es 1, 2, 3, 4. Sí, sí, fase 1, 2. Pero como luego pone fase 1, 2 en progreso, ya, ya, pero yo digo gráfico 1, gráfico 2, pero vale, está bien. Eh, está bien, está bastante claro. Pues ya está. Perfecto. ¿Va pues a empezar? Bueno. A, ver, la eh, a ver, escuchadme por fin. Básicamente, estabais tan inmersos jugando con la consola que os habéis quedado metidos dentro. O sea, os habéis metido dentro de la consola. Para salir, pues tenéis que ir ganando cada una de las fases. Simplemente, vamos con la primera. La primera pues es el mariscal para estaba iniciado y vale, os y... habéis convertido uno en car y el otro en conductor. Vale, vamos a hacer. Dejar de sí. vale, vamos a hacer Nos cogemos así, tenemos que pasar por encima del barco, hacer un enlace por los conos y pasar agachado por debajo de las picas. Cuando lleguemos al cono, damos una vuelta al cono y cambiamos los turnos. Yo paso acá a esa carretilla y mayo el conductor. Es una carrera de relevo, ahora vamos a hacer el equipo. Y, importante, no me seáis para llegar y que salga el siguiente, el que está en carretilla le tiene que chocar la mano a la siguiente carretilla. ¿vale? Una pregunta, ¿te has dicho que se hace en el segundo cono? Eh, subo Suba. por encima del banco, hace el instalador ah, vale. baja, y allí tenéis que hacer una rotonda. De... Bájalo, el que la <risa> y la de Para, para que trabajéis los dos uno no ¿no? no? la, eh, la cosa es que también, como en el Mario Kart, pues hay caparazones. Hay sí, Si nosotros os damos, eh, sí, lo que tenéis que hacer es, el que está en carretilla tiene que tocar, vamos, hace una flexión, tiene que tocar con la cabeza al suelo. Que que Eso es cuando. Aján, 궁case, sí, sí, si te damos con la mano. Ah, a ver, si bueno, pues, vale. tirando el caparazón. Bueno, que pasa? Y si te da dentro, el Tres, Uno, cuatro. 3, bueno, 4, eh... Sí, que <enga> ponerlos la suelta y se va, ¿sabes ¿Cómo está Carmen? ¿Y el trabajo el curio y empleo cómo va? Hasta Zatem z tylu en realidad que ¿Qué ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? de eso, sí. sí, el Sí. de Sigue poniendo. de el Dejando el último libre, ¿vale? Porque lo que vamos a hacer con esta piedra es moverla hacia adelante. ¿Ok? Sí, sí, sí. Cuando esta hacia adelante, todo el grupo avanza uno y deja el siguiente a lo libre. Y lo vamos moviendo al chavo. ¿Cómo quiero yo? Pues yo me que yo como y hago así.